Vamos a ver otro recurso que nos ofrece el editor de bloques de Wordpress, que es insertar un archivo. Lo puedo hacer como hemos hecho hasta ahora, desde acá o haciendo clic en esta crucecita. Desde aquí puedo decirle ver todos los bloques y venir. En este caso voy a elegir un archivo. Y voy a elegir un archivo que tengo ya en la biblioteca de medios, un archivo PDF. Entonces voy a seleccionarlo desde acá. Le voy a decir seleccionar y así queda insertado un archivo PDF al que automáticamente también eh, le coloca el programa un botón para descarga. Entonces si yo actualizo. Y luego le doy vista previa, visualizar en una nueva pestaña. Aquí tengo cómo se ve el archivo y desde acá directamente puedo descargar el archivo.